El tema de SciHub sigue causando mucho, mucho interés. Muchas personas, muchas visualizaciones hay en mis videos hablando sobre SciHub. Así que quiero hacer una actualización de SciHub. ¿Qué se ha pasado en este mes y en los últimos meses? Han cerrado muchos links han aparecido otros, algunas cuentas de redes sociales de SciHop han sido cerradas así que como en este canal hablamos sobre búsqueda de información académica para estudiantes universitarios e investigadores, te lo voy a contar en este video. Hola, mi nombre es Fabián de Calimaco Digital y bienvenida, bienvenido a este canal. Calimacodigital.com Vale, como primer punto es que ahora tenemos un nuevo link es scihop.st. lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario o en la descripción para que puedas acceder en Europa no estaba disponible ningún link de Scihop y ya se pueden acceder de manera completamente fácil y sencilla, basta con entrar con saihop.st podemos ver que la página está en perfecto estado está completamente activa, vamos a hacer una prueba para ver que el site esté funcionando de manera correcta. Aquí me fui a PubMed y le voy a copiar este número de aquí que es el identificador de PubMed, el PubMed ID. Voy a pegarlo y como podemos ver sci busca el artículo, está completamente activo. La segunda cosa importante es que sci tiene una red social. Esta red social se llama Contact es una red social muy parecida a Facebook y en esta red social se encuentra la red oficial de SciHub. Aquí puedes ver las publicaciones, cómo es el proceso para incorporar un nuevo artículo. Solamente que tienes que hacer la traducción a menos que sepas ruso. Aquí encima a mí me aparece para poder hacer la traducción. Y si bien la traducción no es la mejor, como nosotros sabemos, más o menos nos da una idea de lo que quiere decir. Entonces está muy, muy recomendado. Te la dejo aquí también en el primer comentario o en la descripción para que la revises. De la misma manera, la creadora de sci tiene su propia red social en contact. Se puede contactar directamente con ella. Están sus fotografías y su cuenta está activa, por lo menos ahora. No ha publicado nada desde el 2017. No usa de manera frecuente la cuenta, pero en el caso de que sci llegue llega a cerrar, saber qué es lo que la propia creadora dice acerca del site. Así que es una fuente confiable para eh, estar al pendiente. Una mala noticia de Syhop es que su cuenta de Twitter fue suspendida, era una fuente que estaba constantemente publicando información, actualizando sobre las diferentes links y sobre los problemas que había con Syhop, así que ahora la cuenta está suspendida. Tal vez van a crear una nueva, para estar al pendiente siempre hay que ver los perfiles que surgen de la página original, de la página principal de Syhop, en este caso va a ser la ST, ahí se encuentran los enlaces a las diferentes redes sociales sociales y en este caso twitter está abajo de la misma manera te dejo el link aquí en el comentario para que tú la puedas ver y revisar si te gustó o te fue de utilidad este video, no te olvides de suscribirte aquí abajo y activar la campanita para recibir las notificaciones además voy a seguir publicando subiendo videos acerca de las diferentes actualizaciones de SciHop y otras herramientas para buscar y encontrar información académica si eres universitario investigador y te interesan temas de búsqueda de información académica, redacción, plagio, citación de fuentes, APA 7, Harvard, cualquier cosa que tenga que ver con el mundo académico, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo.